Que nos envió el amigo Pedro eh, una calle que está en mal estado en el barrio eh, eh, Villalinda. Vamos a ver si Ángel me la pone. Eh, no le lleva Ángel, pero ¿y cómo va a ser? Bueno, pues yo la voy a poner aquí. Vamos a ver en qué estado que está. Es pidiendo que las autoridades vayan en auxilio de esa zona, porque la verdad es que, vamos a ver, vamos a ver. Ya, ya lo puso. Miren, miren. Dile que le dé algo. Vean, señores, la precaria que estamos viviendo aquí en el cerco de violencia Miren, como estamos en la aquí. Que no podemos salir. Miren. 16 años luchando con este pobre barrio que lo que tiene son 200, 300 kilómetros de la, de, de, de la calle y lleva papeles donde el síndico Eh, atención, Siquio, ahí está, y las autoridades, las autoridades, porque yo no creo que, eh, yo creo que la sindicatura no tiene la capacidad quizá para eso, pero el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Central sí pudieran tener los recursos para asfaltar todas esas calles en un programa de asfaltado que normalmente hace el Ministerio de, de, de Obras Públicas. Pero la verdad que están en mal estado, sí. y Ellos merecen eh, una mejor situación. Eh, bueno, este señores, y el periodista Miguel Guerrero hoy, en un artículo que escribe, habla de los irritantes y es verdad. Privilegio con que cuentan los senadores y los diputados de la República Dominicana. Privilegios que están por encima, señores, y, y la, la gente le ha permitido a esta gente, y más como dice Miguel Guerrero, en medio de una pandemia donde se pone de manifiesto la pobreza de una gran parte de los dominicanos, y estos orocones, señores, con esos salarios de lujo, le dando exoneraciones abiertas que pueden traer como... Siempre yo he dicho aquí, hasta un avión de cuatro gomas, sin pagar impuestos, que lo que hacen es, ¿sabes lo que hacen? Que la venden, sí. la venden, personas más se de den en este país de las injusticias, el país de las injusticias, de las inequidades, el país de las desigualdades, es un abuso y una provocación a un pueblo que está pasando la de Caín. Estos señores tengan tanto privilegio, le dan dietas, le dan viáticos, miles de pesos en viáticos, para ir a las sesiones, señores, que se supone que es su trabajo. Oigan, para ir a las sesiones hay que pagarle, parte de su sueldo, de 300 mil y pico de pesos, para ir a las sesiones hay que pagarle, para ir a una reunión de comisión. La, la, los diputados y los senadores, igual que los regidores, se dividen en comisiones, la comisión de medio ambiente, de medio ambiente comisión jurídica, comisión de obras públicas, comisión eh, policial, comisión... Entonces, por ello ahí a esas reuniones, hay que pagarle, señores, esto es una cosa increíble. Buena tarde. Sí, buena tarde, Omar. Adelante. Estoy escuchando de tu programa, por cierto, muy dinámico. Déjame decirte algo más con relación a lo que tú estás hablando ahí y lo que han llamado con relación a la sindicatura y los caminos. Pero quiero decirte una cosa. A veces hay que coincidir con la realidad. Y es que en este país... No se ha hecho más nada que en los gobiernos del PLD. El gobier los gobiernos del PLD, malo o bueno, como usted quiera llamarlo, pero es el partido que en el poder ha hecho algo. Tanto en los ayuntamientos como en el gobierno central. Da pena, Omar, que en este momento el país esté pasando tanta hambre. También no, pero déjame decirte, tampoco vamos... Ahí no estoy de acuerdo contigo. El país ha pasado hambre siempre, porque el PLD tampoco resolvió lo del hambre. Eh, eso, eso no es verdad. Y, y hay que ver, y ahí voy entonces en defensa del gobierno yo, que ellos están pasando por una situación pandémica, que no es culpa de ellos, porque... No, ahí No, ahí no estoy de acuerdo contigo, porque déjame decirte, es verdad que los lo, lo, lo PRMistas, eh, antes PRDistas, pero aquí todos los partidos que han gobernado este país, todo. Pero no me vengas tú a presentar el PLD, que lo sacaron por ladrones. Lo sacaron por incapaces, este pueblo lo sacó por eso. Entonces, no me vengas tú a presentar como una paracea. Oye, los tres partidos o los cuatro partidos que han gobernado este país, entiéndase, está bien, ya yo entendí el mensaje tuyo. Los cuatro partidos, entiéndase, reformistas que duró 22 años con Balaguer. El PND que duró 20 años. Y el PRD duró 12 años y 7 meses. Y esto que llevan los PRM que es lo mismo PRD. Oye, sinceramente han sido un desastre todo. Silvete Abreu, Silvete, te pedí excusa. No sé si escuchaste que tuve carro y ahorita fue que me lo entregaron. Muchos problemas. Por eso qué bueno, sabí, bueno me alegro, Sí, lo recibí. Lo resolví, un alternador malo tenía. Ay, Dios mío, así le pasó el carro mío también, que estos, estos vehículos son así, son como nosotros, como la gente. Así que mismo a veces... No, y al principio oh. del programa te pedí excusa porque te dije que eché di entero en eso. Y sí, y... sí, sí, sí, no, correcto de tu parte, correcto. Óyeme, Omar, yo sé que tú hiciste el que te pedí. Yo ¿Sí? quiero decirle a la persona que habló que yo nunca he sido militante del PRM para que lo sepa. Yo, lo vi ayer. Yo dirijo una propuesta política de izquierda democrática que bien está definida. Ahora bien, como tú acabas de señalar, los peores de los ladrones y los criminales y los corruptos que ha tenido este país había que salir de ellos. Claro, claro. Y eso no tiene moral para nada. Ahora bien, entrando a esta realidad, el pueblo tiene que prepararse. Porque nosotros tenemos que exigirle a este gobierno que le aportamos el voto gratuito a que cumpla con las obligaciones que tiene que cumplir frente al pueblo, pero eso jamás de que pero eso de que esté le responde al poder, o, o, o Leónel Fernández, no, hombre, no. Así mismo No, que... hombre, no, así no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que forjemos un gran frente electoral de izquierda democrática, que es lo que necesita este país. Ahora. El gobierno de Luis Abinader ha encontrado un tollo y está haciendo todo lo que ha podido. Y en esa tesitura nosotros tenemos que reparar este gobierno porque está haciendo un gran esfuerzo y con todo, y todo el adentro, eso lo sabe todo de adentro están boicoteando porque son los todo del mundo y cuanto a los senadores va a terminarse. Yo tengo que cómo y ahí termino. Que esos tigres se llevan entre 700 y un millón de pesos mensuales. Claro, que son y... Y alguno. nadie hay alguno. Abuso y eso es un crimen y eso es un abuso que nosotros no podemos tolerar bajo ninguna circunstancia además de eso, ¿qué han hecho con la cañada del diablo aquí? ¿qué han hecho con río Jaya? ¿qué está haciendo el, flam el flamante presidente del PRM aquí? el ingeniero Cayo Juan no, menos, que <ríe> no, me <ríe> no me vengo a pagar puntarilla y si yo menos, me ¿qué es lo que está haciendo si yo por este pueblo? <ríe> pero, ¿claro? Es así. Porque, pero, y, claro que los periodistas no vengan a hablar no vengan a hablar eso es de Cali, que ellos no pueden hablar nada, ay mira Ahora que tú dices, Silvestre, eh, cuando se me quedó hoy, porque tuve un percance y lo narré al principio con el vehículo. Pero hoy, sí. frente al banco de reserva, volví y se me quedó. Ay, Sí, entonces, uno de los que me ayudó eh, fue una persona, un amigo, apellido Vidor del Aguayo, que es de este programa. Y casualmente, ahora que tú llamas, mira, se me iba a olvidar eso. Él me dijo, Mar, te voy a estar viendo. Di que los perremeístas de los aguayos no han abandonado y no tienen, y que estamos, estamos cansados y estamos indignados. A, a mi amigo Vidó de los aguayos que me ayudó esta mañana. Sí, me dijo que dijera eso: que lo han abandonado a los perremeístas de los aguayos, lo tienen abandonado. Gracias, Silvestre. Gracias, Silvestre. Entonces, oigan lo siguiente. Yo diría que como aquí, ¿por qué es que usted tiene que hacer como sociedad ciudadanía? Como aquí se han levantado movimientos como la Marcha Verde y la protesta de la Plaza de la Bandera, señor, este pueblo tiene que levantarse contra todos esos privilegios irritantes y abusivos de los senadores de todos los partidos. Y de los diputados de todos los partidos, apenas cuatro o cinco senadores y diputados es que han renunciado a barrilito y a todos sus privilegios. Miren, hay un diputado que era un infeliz señor.